A resolver este ejercicio de selectividad del País Vasco de julio de 2015, en el que nos dan el croquis en tres dimensiones del morro de un avión y nos dicen que está compuesto eh, o se forma al girar eh, esta recta T junto con una parábola que, eh, que, que, que comienza en este punto T mayúscula. sección en planta de esa línea recta que es tangente a la parábola y el punto T a partir del cual empezará eh, la parábola. Nos piden construir la parábola, hallar su foco todo este elemento en torno a él y que esa eh, circunferencia tiene un diámetro de 5 metros por lo tanto me he construido en primer lugar una escala volante tomando esta distancia con el compás la he puesto aquí y eh, lo he dividido en 5 partes para saber eh, para poder hacer esta escala volante y luego tomar medidas luego he añadido una más, y a la izquierda eh, he hecho una apreciación de 0,25 metros. Bien, eh, lo primero que tengo que saber es todas eh, las características de la, de, de la parábola y los datos que me dan, los datos que me dan serán el eje, me dan la tangente y eh, el punto de tangencia. Lo primero que puedo hallar sería el foco. Si sé que la tangente es la bisectriz de los radios focales y eh, en el caso de la parábola podemos suponer que hay un foco en el infinito siguiendo este, este eje, así que uno de los radios focales la dirección que tendrá será precisamente paralelo a, al eje. Bien, voy a trazarlo, ese eh, radio focal voy a poner en líneas de trabajo. Solo voy a resolver la mitad de la parábola, la otra sería exactamente lo mismo. ¿vale? Bien, y voy a trazar ese radio focal. Vale, este sería uno. Bien, pues si la bisectriz es la eh, perdón, la tangente es la bisectriz de los dos radios focales, lo que voy a hacer es repetir este ar, este, este ángulo, hacia el otro lado el otro focal que me dará el foco en el punto en el que corta el eje Bien, para copiar el, el, el arco, pero para copiar el ángulo lo que voy a hacer es centrando en el punto T voy a trazar un arco de radio arbitrario, acordaros que aquí es mejor siempre abrir mucho el compás para reducir eh, la posibilidad de error Ese arco arbitrario corta a la bisectriz, a la tangente en este punto y a este radio focal en este otro punto Bien, pues desde el punto en el que corto ese arco, corta la bisectriz centro el compás, ajusto hasta el punto en el que ese arco corta el radio focal y entonces trazo un arco con ese radio que corta al primer arco en otro punto bien pues ese otro punto ya me está dando precisamente el otro radio focal ¿vale? puesto que acabo de repetir este ángulo hacia abajo y el punto en el que cortamos al eje ese punto de ahí es precisamente el foco Vamos a ponerle entonces el nombre de foco, este es el foco. Eh, Acordaros que también si conocemos las propiedades de la parábola eh, La parábola está formada por puntos que equidistan del foco la directriz, así que la misma distancia que tengo de T hasta el foco lo voy a tener desde T hasta la directriz, así que con el compás centrado en T abro hasta F y eh, ajusto el compás y sobre el otro radio focal con el radio Tf dibujo trazo un arco que me va a dar la posición de la directriz. Bien, pues ya puedo entonces hallar la directriz que será perpendicular al eje. Vale, esta línea que dibujo perpendicular al eje será la directriz que me piden en el ejercicio. Eh, para hallar el vértice, Centro en el punto en el que el eje corta a la directriz, ajusto un poco para hallar un, un radio arbitrario, para tomar un radio arbitrario, dibujo ese radio y desde el foco centro con el compás y con el mismo radio que he empleado antes dibujo otra circunferencia. Bien. Eh, vamos entonces a hallar la mediatriz que será también eh, una línea paralela, en este caso a la directriz me alineo y por ese punto que he hallado trazaría la mediatriz que me dará precisamente el vértice de la, de la parábola, vamos también a ponerle nombre, bien, vale, para dibujar la, la parábola pues podríamos emplear como decía el método que quisiéramos, eh, voy a emplear en este momento la propia definición y para hacer la propia definición voy a trazar tres puntos, los que quiera eh, por debajo del, del foco, esa parábola por puntos. ¿vale? Ya digo que en este caso se podría hacer incluso los dos eh, a ambos lados de la, de la, del eje. ¿vale? Bien. Este, por estas divisiones que estoy creando voy a ir llevando líneas paralelas a la directriz Estas líneas tienen una distancia o marcan estas paralelas, una distancia a la directriz y yo he de hallar qué puntos tienen exactamente la misma distancia hasta el foco así que centro en el punto en el que la directriz corta el eje y voy tomando con el compás las medidas, los radios que me interesan desde la directriz hasta esta línea tengo esa abertura de compás pues es precisamente esa abertura la que centrando en el foco me sirve para hallar la posición de los puntos de la parábola. De la misma manera tomo la medida desde la directriz siguiendo el eje hasta la segunda de las divisiones que he generado y ese mismo radio lo vuelvo a llevar al poco con lo que voy a obtener nuevos puntos de la parábola. Por último, me quedan la las divisiones, tomo la distancia hasta la directriz, abro hasta esa división y es esa medida la que llevo a los focos. ¿vale? Así que roto y dibujo de forma que ya tengo estos puntos de la, de la parábola. Bien, pues ya podemos dibujar la parábola. Eh, yo la voy a hacer por hacerlo un poco más sencillo, simplemente con líneas rectas. Voy a marcarlo en negro. Bien. Y uniendo esos puntos... esta sería el dibujo de esa parábola aunque lo he hecho con segmento sé ¿sí? por simplificar Bien, lo, lo último que me preguntan es eh, cuál es la longitud del morro siguiendo el eje y será la longitud que mida desde este punto de aquí hasta el vértice así que para esto voy a tomar el compás, lo llevo hasta el vértice y abro el compás hasta ese punto. Lo llevo ahora a la escala volante. Observo que me da, si lo centro en 0, algo más del 5, cercano al 5,5. Entonces, para eso voy a utilizar la contrascala. ¿vale? Y eh, bueno, si cada una de estas divisiones es 0,25, pues podríamos estar diciendo que este eh, morro de avión eh, me diría alrededor de. 5,40 metros vale eh, si quiero saber exactamente debería aumentar esta, esta precisión ¿vale? nada más espero poderos haber ayudado cualquier duda me la comentáis vale gracias